Martín Marcelo, presidente de la Federación Nacional de Transporte, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves a la situación actual de dicha federación. Esto es lo referente al diálogo con el gobierno. En los últimos días la incertidumbre se mantiene en la población tras anuncios de posibles paros sorpresas y las posiciones encontradas entre choferes y autoridades. Se queja en el sindicato del alto costo de los combustibles, asegura las demandas son justas. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.